To your Buddha, Entramos en nuestro mejor estado de chikung. Primeramente We are pensamos que nosotros somos la Comunidad de Conciencia Mundial. Nuestras conciencias se funden unas con otras formando un gran campo de conciencia. Esa es nuestra comunidad de conciencia. Primeramente piensa de esta manera y conscientemente conecta con todos. Sentimos que nuestros corazones se unen como un gran glo y corazón global, fuerte, estable, grande. Sentimos ese tipo de estado. En ese poderoso campo de conciencia, nosotros vamos a practicar juntos. En el proceso de práctica, nuestras conciencias Juntas van a dar buena información y amor universal para sostener a todos, para purificar nuestra energía, para transformar nuestra energía y juntos crear una nueva vida y al mismo tiempo Usamos nuestro campo de conciencia para limpiar toda la conciencia humana. Sentimos que toda la conciencia humana conecta y ese es el campo de conciencia general de la humanidad. Ese campo de conciencia es bastante complicado. Hay mucha información, y mucha información positiva y, y mucha información negativa que se fusionan. Pero cuando conectamos juntos podemos crear un gran, hermoso campo de conciencia y ese campo de conciencia puede ir a través del de campo de conciencia humana purificando, llevando armonía y paz a todo el mundo. Nuestro campo de conciencia no solo purifica nuestra propia energía, sino que también purifica el campo de conciencia mundial. Y purifica el cuerpo de todos, el cuerpo de chi de todos y el campo de la naturaleza como los árboles, los animales y todo se vuelve más puro y más organizado. Bien. Ahora vamos a comenzar nuestra práctica. Cerramos los ojos gentilmente. Y experimentamos directamente que nosotros somos conciencia. We are in event, ¿no? Nosotros somos conciencias independientes. In this present moment, en el momento presente, eh, nuestras conciencias no se apegan so a nada. Son independientes. ¿No? ¿Sí me, the church, the, the la conciencia solo se enfoca en sí misma. Oh, is the y este es el fundamento. In en nuestra comunidad de conciencia. Primeramente, todos deben atraer la conciencia de regreso al interior. La conciencia se da cuenta de sí misma. Se da cuenta de que es una conciencia pura. Se da cuenta de sí misma. Nuestra comunidad de conciencia se relaciona en ese no nivel. Es serico, en serico, Primero, es antes de apegarte o conectar con nadie, necesitas ser loco. tú misma, tú, tú mismo. Ir más allá del pensamiento lógico y mantenerte en el momento presente puro es una experiencia pura y clara de uno mismo y en esa pureza de experimentarte a ti mismo te ves libre y natural eso no tiene nada que ver con el ego el ego si tú tienes pensamientos y tú piensas eso proviene del ego estás en el nivel de la mente estás en el nivel del marco de referencia en el nivel del y pensamiento no. lógico o e el irracional With Estás en el nivel del ego y solo ahora debes experimentar el ser puro. Solo okay. observando. Vamos a mantenernos en este nivel independiente. Really level, y cuando de verdad venimos a este nivel, te sientes independiente y al mismo tiempo y al mismo tiempo sientes que eres la completud yeah. Don't from sientes que no estás separado de las otras cosas tú eres una completud te fundes con todas las cosas sin ningún tipo de atrapamientos no, o apegos. Es kind of un estado de fusión natural y armonioso. For example, you feel your body in your por ejemplo, puedes sentir tu cuerpo en la conciencia no te preocupas del cuerpo. Si tú tienes sensaciones en el cuerpo, ellas están en tu conciencia y no te preocupan. Tú eres solo conciencia pura. Now you realize that everybody, I mean, our session, y te das cuenta que todos system. están en nuestra, los que están that en nuestra sesión de Zoom Nobody. y They aunque are los clean. ves y los sientes, yeah. lo ves no porque tienen los ojos cerrados, They no te apegas amazing. a nadie, solo sientes la completud. Todos tenemos una conciencia independiente. Es como si fueran muchas tierras y todas fueran independientes. Y todas se funden juntas. Es como si fueran lámparas de luz. Y cuando todas se fusionan, generan un océano de luz. Entonces podemos sentir que mi conciencia está en tu conciencia y tu conciencia está en mi conciencia. Y todas las conciencias de todos se funden unas con otras de forma uniforme. Y al mismo tiempo, nosotros somos independientes. No tenemos ningún apego a los otros. En ese nivel, nuestras conciencias independientes se fusionan unas con otras, formando un campo de conciencia de alto nivel. Si no nos apegamos a nada, a ninguna cosa, naturalmente nuestras conciencias entran en un estado de alto nivel un estado libre pacífico a un estado armonioso. es y en ese nivel nuestras conciencias se fusionan de forma uniforme, se funden completamente. Incluso aunque no piensas que se, que te fundes o que se funden juntas, tú tienes esa información. Ah, nuestras conciencias están juntas. No lo olvidas. Y puedes experimentar ese poder. Es un poder despierto y puro. Ahora estamos completamente relajados. Cuando, practicamos en, cuando practiquemos en el futuro el estado Mingyue, vamos a estar durante más tiempo en este estado. Y vamos a sentir que todo se vuelve estable. Pero en esta sesión vamos principalmente a mejorar nuestro sistema inmune y vamos a usar nuestro campo de conciencia para mejorar la completud del sistema inmune y transformar cualquier tipo de problemas en nuestras vidas. In our, consciousness of the earth, en nuestro campo de conciencia pura, relax, todos deben estar en un estado relajado. The relajar en la conciencia. Primero, tenemos que liberar toda la intención y solo mantenernos en este estado claro y puro, sin intención. sentimos que nuestro campo de conciencia y el universo son uno. Time. Nos mantenemos durante largo tiempo. In en este estado durante largo tiempo. Relance. Nos relajamos. And esta es nuestra comunidad de alto nivel, de conciencia despierta. Todos nos podemos dar cuenta de esto. Nuestra comunidad de conciencia de alto nivel Se vuelve a un estado armonioso, pacífico y despierto, poco a poco, un estado despierto. Y poco a poco se va despertando más y más. Ayer... Ya hablamos de la conciencia pura e independiente. Y este es el primer nivel y el más elevado del sistema inmune, de la completud del sistema inmune. Nuestro sistema inmune humano es una completud, una integridad que se manifiesta en el nivel del cuerpo, en el nivel de la energía y a nivel de la conciencia y de la información. Esos tres niveles se funden constituyendo una completud. En, una, en un nivel sí, de conciencia muy es elevado y ese nivel de, de sí de la transformación de, de la energía y del cuerpo físico en su interior. No, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, pero, Ahora sentimos como nuestra conciencia despierta se vuelve muy estable. Cuando nos unimos corazón a corazón, el nivel del sistema inmune de la conciencia se vuelve más y más poderoso. Yeah. y sentimos que el campo de conciencia puede transformar, limpiar toda la información negativa. It pure pure Realmente ese campo de conciencia pura. Oh, yeah. Va más allá de toda la información de bajo nivel. Esa información de bajo nivel no puede influirte ahora. Por ejemplo, la información del mundo material ahora puedes ignorarla con mucha facilidad. Incluso, la información de las sensaciones del cuerpo puedes ignorarla porque ahora mismo estás en un estado independiente y porque estás inmerso en ese poderoso y fuerte campo de conciencia como si fueras una gota de agua hundiéndose en el océano. Puedes recibir la información poderosa de todo el océano y te mantienes estable. Bien. Ahora usamos nuestra comunidad de conciencia, ese campo de conciencia para transformar nuestro cuerpo. Observamos el espacio interior de la cabeza. Sentimos el campo de conciencia yendo a través de la cabeza a un nivel muy sutil. Todo se relaja. El espacio interior a un nivel muy sutil se expande. Our infinite y se funde en nuestro campo de conciencia infinito. Se funde en el universo. Observamos el espacio interior del cuello. El espacio interior del cuello se funde con nuestro campo de conciencia infinita y con el universo. Observamos hombros y el espacio interior de los brazos y sentimos que ese campo de conciencia infinito e independiente es muy poderoso llegando a un nivel muy sutil del chi los huesos de chi las células de chi el chi, el ADN de chi las moléculas de chi los brazos en su interior se funden con el campo de conciencia vacío y se funden con el universo. El campo de conciencia observa y va a través del espacio interior del pecho. Necesitamos que la conciencia pura atrae el chi puro universal atrae el chi el amor universal atrae la armonía a todo el cuerpo al espacio del pecho que se relaja Vacío. Se funde en el campo de conciencia y se funde en el universo abierto. El espacio interior del pecho se abre. Siente la felicidad. Cuando la conciencia pura va al interior profundamente, sucede al mismo tiempo, la transformación sucede y La conciencia atrae el chi universal y se funde con el chi interno. Y la información pacífica de la conciencia va al interior y crea armonía. Siente el espacio interior del abdomen. El campo de conciencia va profundamente, cada vez más profundamente y naturalmente el interior se abre, se abre, se funde en el infinito campo de conciencia y en el universo de forma libre. Spine, el campo de conciencia observa a través del espacio interior de la columna o vertebral, observa las cervicales, o las o vértebras o torácicas, las o vértebras lumbares, lumbar. Sacras, coxígeas, toda la columna se vuelve un espacio transparente que se funde en el infinito campo de conciencia. Nuestro poderoso campo de conciencia observa el espacio interior de las piernas. El espacio de las piernas se vuelve transparente, se funde con el campo de conciencia. Experimentamos nuestro campo de conciencia pura. Experimentamos el espacio interior de todo el cuerpo de Chi. El campo de conciencia se funde con el espacio del cuerpo de Chi y el cuerpo de Chi en su espacio interno se funde en el campo de Chi de conciencia y se funde en el universo infinito. Sentimos que el cuerpo de Chi, el campo de conciencia y el universo son uno vacío esta es la completud de conciencia despierta y armoniosa en ese estado de completud We five words Nosotros vamos a decir cinco palabras para transformar todo el cuerpo de Chi, transform, para transformar y limpiar all kinds of todo tipo de problemas. Y hacer que nuestro cuerpo de Chi se, se vuelva cada vez más puro, más fino y más armonioso. Estas cinco palabras son What's the word? She, la primera, she, she, the I'm fine, I'm fine. cuando dice sure, shoo, siente que toda la completud she, del campo se vuelve cada vez más fina y pura. Now, she, she, Decimos shoo sure, de oh, una forma she, she muy suave e incluso decirlos silenciosamente. Mm -hmm. Siente que la conciencia se vuelve cada vez más pura, la completud de chi se vuelve cada vez más pura mm. vacío muy, muy puro, muy pacífico. La segunda palabra es ling. Significa and, uh, despertar, muy efectivo. Cuando decimos Ling, sentimos que la infinita completud se vuelve despierta y al mismo tiempo la conciencia despierta. Se hace una completud muy eficaz. Realmente es el estado básico de la conciencia pura, es el estado básico del ser, del yo verdadero que se vuelve despierto, que despierta. Ese estado de despertar está en todo el campo de nuestra conciencia y en todo el universo. La tercera palabra es. Wow. La conciencia despierta in wow. tiene Transform. información y una gran intención de transformar. Wow. Transforma. Wow. Transforma. h the Wow. Ah. Listen. How can you do oh, consciousness. Ese hua sucede en la conciencia despierta. Y en la conciencia despierta, en la completud de chi, de todo el cuerpo de chi. Hua. La transformación sucede en la conciencia y al mismo tiempo en todo el cuerpo de chi. Juá transforma la conciencia pura, damos esa información y tenemos esa intención, y esa intención sucede en la completud infinita y crea un nuevo estado. ¿Cuál es tu intención? La intención es que tú te transformas a un ser completamente saludable, transforma completamente limpio todos los virus, coronavirus, coronavirus, VIH, se transforman al igual que o todo tipo de, de, de células cancerígenas y al igual que cualquier bloqueo o problema. Sentimos que en la conciencia despierta la intención es. Wow. Wow. y esa transforma. intención da a la información wow. transforma transforma lo que tú quieres cuando tú tienes la claridad de la información wow. aparece la información y transforma wow incluye el proceso de transformación y el resultado. El resultado es lo que tú quieres. Y esa información aparece en tu, tu conciencia, despierta. Y esa información se vuelve verdadera. Y tú confías. En esa información, en tu conciencia despierta, limpia y esa información en tu conciencia despierta está muy clara. Transforma a un estado muy saludable a un estado muy limpio claro y saludable juá es una palabra muy importante para la sanación algunas veces decimos juá transforma los problemas se transforman y desaparecen Desaparecen, ¿cómo? Cuando desaparecen, ¿qué es lo que quieres? Que aparezca. Se transforman a un estado saludable y entonces esa información aparece. Totalmente perfecto. Wow. Siente que la completud despierta en el interior, hace Juá. Y puedes sentir que Juá no es solo para ti, sino que sentimos que la conciencia despierta es la que realiza y los resultados aparecen. Y tú puedes sentirlo. Y tú ya realmente estás la saludable. La cuarta palabra, min, m-i-n-g. Min. Min. Cuando sucede la transformación, min aparece, quiere decir brillante, claro, limpio, transparente. El, el, el brand, brand, Siente que toda brand, la completud light. se vuelve transparente, brillante. Mm. Mm. No, muy clara. Light. Como una luz muy pura y transparente. Oh. La última palabra es T-O-N-G, t o n, -G. T -O -N -G. Quiere decir totalmente t -O -N -G. armonioso, armonizado no con el, no el universo, universo, sin ningún no tipo de ningún bloqueos, problema. sin ningún tipo sí. de problemas. Uh, ah, es un gran des universo armonioso y despierto. Um, mm, no, no. Uh, we the words, Así que cuando I decimos las cinco palabras no solo lo dice la boca, sino que esas palabras son un tipo de información que se expande a todo el estado de completud. Cada palabra conectan juntas y se funden juntas generando un solo estado es de word? completud. Yeah, like y esas palabras okay. se constituyen en una yeah, unidad, yeah, en un yeah, solo yeah, aspecto. Pit, sentimos que el espacio infinito the, y el universo son uno el espacio muy puro y fino nosotros el espacio infinito despierto wow transformándose en lo que quieres. Mm. Mm. Transparente, brillante, claro y limpio. Oh. Mm. Open. Totalmente Nothing abierto sin problemas ni bloqueos, completamente armonizados con el universo. Wow. Mm hmm. Mm -hmm. The very small time. Ahora todos lo decimos junto al maestro Way con un sonido muy bajito, y el sonido sucede en el campo de conciencia. Mm. Mm. Nos relajamos, in, vacío, yeah, y Todo se vuelve a un Now, estado muy armonioso y saludable. Pushes, uh, Ahora, poquito a poco, manteniendo este estado, nos ponemos de pie para hacer la meditación de pie. Incluso puedes hacerlo sentado. Si estás un poco cansado, puedes estar sentado. Cuando nos ponemos de pie, ponemos los pies juntos. Y separamos los pies despacio al ancho de los hombros, los pies paralelos. Nos mantenemos sí. sintiendo que somos una completud de conciencia pura y de chi relajados, Ventil. vacío. Tiramos las manos para sostener una bola de chile, elevamos. Sostenemos la bola de Chi, frente al pecho. Relajamos los brazos de Chi. Relajamos el cuerpo de Chi. La bajamos el cuerpo un poquito. Hui hacia arriba. Retraemos el mentón suavemente. Relajamos toda la columna de Chi. Relajamos las piernas de Chi. Paihui conecta con Hui Que sube suavemente. Sentimos el espacio de todo el cuerpo y lo distribuimos homogéneamente en toda la planta del pie. Observamos todo el espacio interior del cuerpo, se expande se funde con el Chi de toda la complejidad del Universo. Y ahora nuestros sistemas inmunes de la conciencia se funden con el sistema inmune de Chi y con el cuerpo, el sistema inmune del cuerpo físico profundamente en el interior. En lo más profundo del interior del cuerpo. En el espacio. Y vamos a hacer abrir y cerrar. Los brazos guían a los brazos. Los codos a guían a los brazos de Chi. A abrir. Muy, muy relajados. Muy, muy gentilmente sentimos que desde lo profundo del interior el chi se expande a todas las direcciones. Sí. Sentimos que el chi va al espacio muy profundamente interno. Todo el cuerpo es abundante en chi. El interior es lo más profundo, a un nivel sutil. Allí. en nuestro campo de conciencia pura nuestro campo de conciencia pura es muy armonioso muy saludable sí. Sentimos lo más profundo del interior. De espacio bajamos las manos enfrente al espacio del Tantien so inferior. Y observamos el espacio interior del Tantien inferior, un espacio muy sutil que se expande, Expand the se expande a todo el cuerpo, universe, se expande al universo, lower the of the el tantien inferior se vuelve el centro del oh, universo. Oh, y desde el centro del tantien inferior, Siente que todos los órganos de chi en el tantín inferior se abren, todas las células se abren. Se funden en el universo de chi puro. Sí. Y el chi puro universal viene a lo más profundo del interior. El chi es abundante en el Tantien. El chi fluye bien. Todas las funciones están maravillosas. El interior del Tantien inferior siente que el vaso está brillando en el chi. El páncreas right. brillante, okay. un chi brillante y abierto, la glándula okay. pineal en el tantín superior abierta, la glándula okay. adrenal en los riñones abiertas, las glándulas sexuales, Abiertas sí, no las glándulas ah, linfáticas abiertas no, thinking, so that all the chi, the el espacio interior del Tantien. Todo el sistema inmune all se ha vuelto brillante world, y world, abierto world, y se funde con el Chi universal. Todo el sistema inmune está activado. La... Sí. La... Sentimos el campo de conciencia La... despierta. Va a través de todos los espacios del sistema inmune muy profundamente y transforma. ¡Oh! El sistema inmune se vuelve muy poderoso. No necesitas conocer exactamente los lugares del sistema inmune. Solo necesitas tener la información en la completud. Okay. Siente la alegría. Todo el sistema inmune sí, se vuelve fuerte. Yo leo, yo leo. A nivel no, no, del cuerpo, a nivel del chi, a nivel de la conciencia y los tres niveles se fusionan juntos. No. Tenemos la bola de chi y elevamos al nivel del tanque en medio, enfrente al pecho. Con una sonrisa interior observamos. El espacio interior del tanque en medio se vuelve un espacio muy grande. Se expande, de el corazón de chi, las mamas, el espacio interior se abren, se expanden. El espacio del tan medio se vuelve muy grande, se funde con todo el cuerpo de chi. Se funde con nuestro infinito campo de conciencia y con el universo. El tan en medio se vuelve el centro del universo. Y... Se expande. Sí, es abundante. Uh, uh, Todo el espacio interno de las células se abre. Y en, en, en. Sí, el el ADN su interior es un espacio muy puro y se abre ah. <tose> so, observamos el sistema inmune físico en el techo en el interior el esternón y los huesos del techo se vuelven puro chi brillante la glándula tiroide la tiroides se vuelve brillante el espacio interno se abre. Los ganglios linfáticos, las glándulas linfáticas del cuello y del pecho se vuelven brillantes y se expanden, se abren. El interior del pecho, todos los órganos inmunes. Se abren Activate. y se activan. Okay. Todos juntos el espacio del también medio junto al campo de conciencia y el universo se abren. Se funde con el universo, ¡Oh! sí. nuestro campo de conciencia, siéntelo en el interior decimos Juan y la información de Juan aparece y el interior ya se ha transformado el sistema en uno se vuelve maravilloso. Levamos las manos un poquito para fundirnos con el Tantien Superior. El espacio del Tantien Superior se expande brillante. Se funde con todo el cuerpo de Chino. Se funde con todo el campo de conciencia. Desde el centro del también okay. Superior se abre. El Sentimos que el cerebro se vuelve chipuro. La glándula pituitaria o hipófisis. Hablando la glandular todo se transforma en chi brillante que se funde en el campo de conciencia el chi universal se reúne profundamente en el interior Siente el interior más y más profundamente. Oh. de conciencia más puro. Nos tenemos la bola de chi y la bajamos al frente del pecho. Nos pues tenemos una gran bola de chi. Una gran bola de chi se funde con todo el cuerpo de chi. Y ahora todo el cuerpo de chi abre y se desde lo más profundo. El campo de conciencia observa. Muy profundamente a un nivel muy sutil. No, no. Nivel profundo y sutil desde ese nivel se abre, todo el sistema inmune del cuerpo se vuelve fuerte. Siente en lo más profundo del interior. Sí, el chiste funde sí, sí, todo, no, el no, cuerpo, no, todo el cuerpo. No, todo el sistema no, inmune ya se ha vuelto no, muy no, saludable, no, y no, brillante. No, no, y el sistema inmune transformará no, nuestro cuerpo, lo limpio crea un estado saludable y mantiene ese estado saludable en el futuro para nuestra vida. Siempre estamos enfocados en ese sistema inmune y para hacer de esta manera una sanación muy rápida a través de la conciencia y así vamos limpiando todos los virus y las bacterias negativas disolviendo cualquier problema en nuestro cuerpo y en todo el mundo. del campo de conciencia se funde con toda la totalidad del mundo se transforma todos los problemas desaparecen Siente que el chi viene al interior, transforma, limpia a un nivel muy sutil, limpia todas las células internas, se vuelven de chi, muy claro. Nos abrimos a la sociedad humana, a todo el mundo. La totalidad del mundo está en nuestra conciencia, en nuestro campo de conciencia y damos buena información. ¡Wow! Siente la información, se transforma. Todos los no coronavirus vale. y los VIH ¿eh? todo tipo de virus, se transforman y desaparecen. Abrimos. Siente que nos abrimos en el infinito y puro universo. Todo es chipuro una gran transformación el chip puro universal viene muy profundamente viene desde la tierra alrededor de la tierra Viene al interior del cuerpo de Chile. Profundamente en el interior se hace Se vuelve claro y limpio y nutre. Toda la información desde lo más profundo se abre. La información buena se abre. Nuestro campo de conciencia se abre. Siente que nos hundimos en todo el mundo, en todas partes, en el, en el chi de la naturaleza y alrededor de la tierra, en todos los espacios, nuestro campo de conciencia llega a todos los espacios, en torno a la tierra y todo se hace un espacio muy, muy puro. El campo de conciencia da información, todos juntos. Todos los virus desaparecen, continuamos abriendo. Todos los problemas se vuelven chipuro se funde todo en el infinito oh, universo oh, oh. Oh. Está limpio y claro, sostenemos la bola de chi. Yeah, chi. Sentimos que la conciencia pura está vacía. Yeah, we're staying, we're staying Todo se funde en una unidad. No, Nuestro campo you de conciencia, el, el cuerpo de chi y el universo son uno. Relaja. Yeah. Y our deep inside, Sentimos que nosotros en lo más profundo de nuestro interior, in forward, la sociedad yeah. humana y el mundo natural um, están yeah. armoniosos. Space, y clarísimamente en ese estado de completud word, vamos a decir las palabras para una profunda transformación y limpieza. Mm. transformación en lo más profundo y en todo el mundo. Mm. Ah. Mm. Ah. Ahora decimos que el sonido lo hacemos bien sutil o en silencio. Mm. nos relajamos sentimos toda la completud brillante Transparente. Es muy armoniosa y saludable. Elevamos Pai Hui, la coronilla y todo el cuerpo erguido. Cerramos los pies parados en el chi. Elevamos el, el chi el, el el expandiendo todo el chi por, por encima de la cabeza. El Invertemos el chi, bajamos el chi, a través del tan, bien superior, limpiando, nutriendo, va a través del cuello, Empty. vacío a través del en medio And vacío puro y claro Otro, over, va a través del santien inferior Vacío. Va a través del espacio interior de las piernas. Vacío. Giramos las manos, elevando el chi. Sosteniendo la bola de chi y expandiendo. Hasta por encima de la cabeza. Convertimos el chi a través del tan tien superior a través del cuello a través del Tanti en medio Tanti oh, inferior cubrimos con las manos Tuchi Sentimos una respiración profunda y gentil, con una sonrisa interior. Siente la belleza y siente que realmente te amas a ti mismo, amas a tu conciencia pura, amas el bello cuerpo de Chi, amas todas las células felices, la sonrisa feliz, hay una carcajada Ahora, interna que ama a todos los integrantes de nuestra comunidad de conciencia. Ahora nos podemos dar cuenta que juntos. Formamos una comunidad de alto nivel de conciencia despierta y esta comunidad se caracteriza porque todos nos amamos y nos sostenemos unos a otros, y amarnos unos a los otros se vuelve algo fácil. Separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio, movemos el cuerpo despacio y sentimos que el cuerpo está muy ligero, muy flexible, muy ligero, muy disfrutable. Muy bien. Nuestra sesión ha culminado hoy Thank you, Teacher Wei Hola Gracias.